En muchas localidades se celebran fiestas en las que se come, se bebe, se tiran cohetes y encienden hogueras. Sigue estos consejos. Usa los productos pirotécnicos según sus instrucciones. Muchos de ellos son para mayores de 16 años y todos deben ser usados con supervisión de un adulto. No uses un petardo sin mecha o con una mecha corta. No los guardes en el bolsillo. Enciende los petardos en un lugar abierto y amplio, alejado de personas. No lance un petardo nunca contra alguien. En zonas de fiesta, recoge la ropa tendida y cierra balcones y ventanas. No enciendas el petardo con un mechero ni sujetándolo con la mano. Enciéndelo siempre por el extremo. Usando una mecha especial. No introduzcas el petardo en una botella o en un ladrillo. No sujetes un cohete con la mano por su caña. Usa un sujetacohetes especial o una botella. No manipules los productos pirotécnicos. Si has bebido alcohol, usa transporte público o deja que otra persona conduzca por ti. Compra el pastel de postre en un establecimiento conocido. Si está relleno de crema o nata, debe estar siempre refrigerado. Evita comprar un postre con relleno que se expone sin refrigerar y disfruta de la fiesta.